¿Y mi amor, cómo te fue en la iglesia? ¿Qué pasa? Creo que el cura me está vigilando, gorda. ¿Cómo que el cura te está vigilando? ¿Por qué? Porque toda la misa me la dedicó a mí. ¿Cómo así? Sí, mi amor, porque se la pasó diciendo toda la misa. Acá hay hermanitos que todos los fines de semana salen a tomar con sus amigos. Acá hay hermanitos que siempre le dan todo el sueldo a la mujer. Acá hay hermanitos que no van a pasar Navidad con su familia porque la mujer quiere que la pasen en casa de su madre. Acá hay hermanitos que la mujer no le deja tener amigas en el WhatsApp. Y todo eso lo estoy pasando acá con vos.